Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, aquí de nuevo en Tomando Mate, Retomando Vida y hoy con Ricardo de la Rosa Nieto, ¿qué tal Ricky? ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bien, bien, bien. Qué ¿Cómo bueno, estás qué tú bueno? también? Hoy Gaby está filmando, ¿sí? hicieron sí, un cambio aquí, allá tenemos a Sonia haciendo las anotaciones y Marcia también, que ya en su momento se va a atrever a, a pasar al frente, esperemos que así sea. Y bueno, eh, hoy un día especial, o mejor dicho el programa especial. Sí, es especial. ¿Por qué? ¿Qué tenemos de especial, Ricky? Porque es el programa Episodio Número 100. El programa, bueno... El video Episodio Número 100. El video Episodio Número 100. No de, re, de Tomando Mate, Retomando Vida no, no. Sino desde, come, desde que comenzamos a grabar allá por el 2014, 2015 15. 2015 2015, perfecto Así que el programa o el video número 100 Y bueno Todo esto lo hacemos porque gracias a ustedes Cada vez más tenemos eh, Gente que se suma, se suscribe Nos mandan sus likes, sus, sus preguntas, felicitaciones Y también por supuesto a veces sus eh, comentarios Comentarios que pueden disentir con lo que nosotros expresamos Pero todo eso es válido Aquí estamos para dar respuesta Está en ustedes, en tomar e incorporar lo que les sirve Y en desechar lo que no Lo que no queremos es generar mayor confusión Lo que no queremos es generar Que las personas se pierdan más Y, y, y, y bueno, tengan problemas existenciales sí, ¿no? No, no. <risa> Es difícil salir de ellos Tenemos más de 20 años en todo esto ¿No es así Ricky? Sí, ya, ya 20 o, Por lo menos en mi caso tú, en tu caso, tú sí. tienes 20 la mitad. Y, y bueno hemos realmente trabajado mucho y es por eso que hacemos este aporte de compartir de colaborar de, de guiar de ayudar a las personas que de repente van recién comenzando o tienen tiempo pero aún tienen muchísimas dudas y bueno vamos a continuar entonces con el programa con las preguntas que ustedes nos envían de lo cual no se olviden en mandármelas pueden ma dejarlas ahí en la caja de comentarios o pueden también mandarme, mandármelo a mí al número de teléfono por WhatsApp. Que el número es el 00521834-118-9494. Ahí abajo de seguro tú, Ricardo, lo vas a poner. ¿No es sí. así? Bueno, sí, sí. pasemos a la pregunta entonces de la gente que nos sigue. Muy bien. A ver. Eh, la primera pregunta es de Jessica Cuevas. Y dice, muy interesante tu video, El Espíritu y el Alma. Mi pregunta es... ¿Cómo sublimamos? ¿Cómo liberamos las limitaciones del alma para estar más cerca de que se una con el espíritu? ¿Tienes videos específicos que ayuden a iniciar a ello, por favor? Ok. Jessica Cuevas. El espíritu y el alma. Es uno de los videos que hemos grabado con anterioridad. Claro, no es en forma de popurrí de preguntas y respuestas. Ahí son monólogos, charlas, conferencias que yo voy dando. Muy interesante ese video. Y pregunta... ¿Cómo sublimamos? Sublimar significa elevar, sublimar significa ascender, sublimar significa poner nuestra atención, poner nuestra energía en las cosas elevadas, no en las condiciones o circunstancias mundanas. Entonces, en primer lugar y en primera instancia, debemos nosotros plantearnos preguntas, cuestionamientos, eh, planteamientos que vayan más allá de todo aquello que el mundo nos muestra, nos sugiere o, o nos ofrece, de esa manera entonces aspiramos a hallar preguntas fundamentales y eso eleva nuestra energía no nos quedamos en los primeros chakras, en los primeros niveles de conciencia, no nos quedamos eh, únicamente viviendo lo que el mundo nos ofrece, sino que buscamos mucho más y eso significa sublimar claro, es un trabajo que debe de ser constante, que debe de ser perseverante que debe de ser el motivo fundamental y el pilar de nuestra existencia es tanto el bombardeo Ricardo de las cosas superfluas, vanas sí. materiales que es muy difícil sostener ese anhelo esa intención y esa búsqueda pero debemos de hacerlo si queremos despertar a esa potencialidad luego eh, pregunta aquí Así, ah, Para no perderme, dice: ¿Y okay. cómo liberamos las limitaciones del alma? ¿Cómo liberamos la limitación? Para estar más cerca más del espíritu. Cerca del espíritu? Sí. Bueno, poco a poco se va haciendo eso, pero a medida que se va haciendo ese ir liberándonos de las limitaciones, se va produciendo una muerte en nosotros. Una muerte de todo aquello que nos. Eh, nos muestra a nosotros como, como seres humanos que somos para ir dando lugares a condiciones elevadas, espirituales, trascendentales por eso, para unirse al espíritu definitivamente para que el alma se unifique a, a, a ese yo cuántico, a esa energía elevada debemos en primer lugar morir, morir para renacer ¿sí? ¿no suena eso? Ese segundo nacimiento solo se va a producir si primero lo humano en nosotros muere Y cuando hablamos de lo humano, hablamos de lo terrenal, hablamos de lo mundano Hablamos de lo material, de lo efímero, de lo vano ¿Cómo es posible que las personas pues simplemente se conformen convivir con vivir Con estas circunstancias tan pasajeras, tan transitorias, tan efímeras? Uh -huh. Nada Nada ...de lo material es nuestro... ...e inclusive... ...ni siquiera nuestra alma es nuestra... ...hoy lo puse como frase... no sí, sí, sí. ...ya que debemos de rendir cuentas al espíritu... ...entonces... ...nosotros que todavía estamos instalados en el ego... ...en el yo, en el alma... ...debemos por supuesto... ...ir instalándonos cada vez más en, en el espíritu... ...y cuando ya lo logramos de forma definitiva la parte humana la parte ámica la parte material muere para dar lugar a la parte espiritual que es trascendental que es importante y ahí dice si hay prácticas para eso sí, para este trabajo si sí hay videos con prácticas o pasos específicos hicimos un taller hace pues, un tiempo eh, atrás el, el taller de alquimia. exacto Gabriel taller de alquimia eh, bueno ahí mostramos prácticas muy puntuales muy poderosas ...de las cuales sin ningún lugar a duda te va a servir... ...y les va a servir a todas las personas... ...yo los invito a que adquieran ese taller... ...ahí puedes dejar debajo sí, el link... Sí, ¿sí? Sí, el link. Para, que, ...para que la gente pueda acceder... ...y pueda aprender esas prácticas secretas... ...y toda esa enseñanza alquímica... ...que nosotros estamos brindando y estamos dando... ...100% energética... ...que acelera todo el proceso de transmutación... ...de nuestras energías... ...esa sí tiene un costo... Sí, sí, sí. ...¿cuánto es el costo? 39 dólares... 39 dólares. Eso es lo que lo hemos puesto porque, bueno, algo de fondos para, para seguir adelante con todo esto no nos viene nada mal y aparte nos estamos asegurando que llegue aquel que realmente pues quiere llegar y está sí. dispuesto a hacer un pequeño esfuerzo por eso, ¿sí? Pero bueno, seguimos entonces con estas preguntas que la gente nos envía. César escribens eh, dice, comentando el video del Evangelio de Santo Tomás, Siempre tuve la idea de que la vida es bipolar y no lineal. Basado en ejemplos sencillos que veo y que por trabajo experimento. No sé si estoy malinterpretando cuando dices que la vida no es bipolar. Ejemplo, un foco o cualquier máquina no puede prender con solo el cable positivo. Se necesita el cable negativo. No puede haber noche si no hay día. No puede haber alegría si no hay tristeza. La sangre no puede ser sola, sola alcalina. Necesita... Algo de acidez. Exacto. ¿Cómo podría aplicar lo que manifiesto en esta vida con lo que a unificación te refieres? No bipolar. Claro. Diego, ¿me podrías ayudar con esa duda? Gracias. Un abrazo. Claro que sí. Bueno, sí. tiene que ver con la pregunta que acabo de responder. Responder, César. Escribens. Eh, sí, este mundo de tercera dimensión es dual. ¿Mm? Todo es blanco y negro, todo es bueno y malo, todo es noche y día, todo es polo positivo y polo negativo. Así como conocemos este mundo de tercera dimensión, sin ningún lugar a dudas tiene su parte eh, antagónica, todos los aspectos. Pero de lo que se trata, cuando debemos de aspirar a lo superior es justamente de trascender las leyes de la división, de la dualidad pero para eso debemos cruzar las energías unificarlas casarlas por eso el crucifijo, por eso la crucifixión que no es ni más ni menos que un puente, que no es ni más ni menos que un pasar a una nueva condición que va más allá del aspecto de hijo de hombre, de ser humano sino pertenece a una condición divina entonces, nuevamente repito hay que morir a esta fase eh, material de tercera dimensión y renacer en espíritu y renacer a condiciones en donde ya no existen dualidad es muy difícil comprender de manera racional para nosotros eh, Cómo es vivir en ese estado Cómo es estar en esa condición El mundo, este planeta en el que vivimos Todavía es de tercera dimensión y todavía es dual Pero eso no significa que no haya leyes superiores Y de los cuales el planeta más adelante va a lograr alcanzar Pero está en ustedes, está en nosotros y esperamos al planeta y avanzamos junto a la madre tierra en ese salto cuántico que todavía se puede tardar varios miles de años sí. o lo logramos nosotros de una vez y por todas porque por eso tenemos el libre albedrío porque ya podemos renacer en el espíritu, trascender la dualidad y alcanzar esa unicidad, esa no div división con el espíritu hablábamos la charla pasada que debemos y tenemos que ser almas divergentes cuando hablamos de almas divergentes, significa que somos almas que ya queremos actuar de forma diferente de acuerdo al sistema y la sociedad nos enseña. ¿Sí? Y solo así, entonces, saliéndonos de esta dualidad, de esta polaridad en la cual estamos encerrados y que verdaderamente es una prisión para nosotros, claro. es como podemos alcanzar de forma definitiva una condición completamente diferente, aquella que Jesús y los grandes maestros alcanzaron. ¿Sí? sí, espero haber explicado de forma más completa esta eh, bueno este interrogante tan importante, tan trascendental. Y bueno, seguimos Ricky. La próxima pregunta entonces es de Exitosamente. Exitosamente. <risas> Dice Hola Diego, primero que nada excelente video, como siempre de la serie de Tomando Mate. Tengo unas dudas que tal vez pueda responderme en tu próximo video y son las siguientes. ¿Es verdad que la Tierra es en realidad un tipo de prisión y que ningún ser humano puede abandonarla? ¿Hay el ser humano en realidad salido del de al espacio exterior? ¿Hay seres humanos sin alma? ¿Qué significa vender el alma? Y por último, ¿hay seres inteligentes disfrazados de humanos? Postdata, me encantan tus videos. Gracias por ellos y gracias por tus respuestas. Muy bien, perfecto, vamos pregunta por pregunta sí. Vamos una a una, Sí, ahí me las vas diciendo Ricky La primera es entonces... Es verdad que la Tierra es en realidad un tipo de prisión Y que ningún ser humano puede ah, abandonarla bueno. bueno, muchas veces nosotros hemos dicho en pláticas pasadas Que se generó, se gestó y se hizo este mundo Para que, para que el planeta Tierra sea una escuela Para que no, nosotros aprendamos, para que nosotros crezcamos Para que nosotros no desarrollemos, evolucionemos y regresemos al origen sin embargo fue pasando el tiempo fue pasando las eras fue resultando eh, influenciada esta creación, esta humanidad este planeta por diferentes civilizaciones y diferentes condiciones y pasó a ser de una escuela a un hospital ya no era un sitio muy lindo para venir el planeta tierra entonces la verdad es que las almas que ya debían de encarnar no eran para aprender, sino era realmente para, para eh, saldar pendientes que tenían, ¿no? Entonces pasó a ser un hospital. Más adelante todo esto fue empeorando, todo esto fue degenerando. Lo negativo comenzó a tomar más y más poder y ya dejó de ser un hospital. Pasó a ser entonces un loquero, ¿sí? Un sí, loquero. En donde las almas vienen aquí no se cura ninguna En donde las almas vienen y, y se pierden aún mucho más Salen peor de cómo llegaron Y ya en estos tiempos en los que vivimos prácticamente y, y, y no es que sea pesimista, pero es que la realidad nos muestra Hoy es casi este mundo, un planeta, no solo para volverse loco Sino para muchas veces extinguir nuestras oportunidades de seguir evolucionando O sea, perder definitivamente el espíritu ¿Sí? Es tanta tanta la, la, el bombardeo de, de, de lo material, es tanto la, la insistencia de lo negativo para que nos dejemos llevar por las cosas que, que no valen la pena, que no tienen sentido, que realmente se ha vuelto algo muy muy difícil para el ser humano poder reconocer las cosas espirituales, valorarlas, seguirlas y trabajar por ellas. Y uno puede reconocerlas y uno puede comenzar, pero cuando empiezan las primeras adversidades y dificultades... Ya cedemos porque vemos que el camino no es fácil. Lo negativo no nos va a dejar. Aquí todos los muchachos que estamos aquí, incluyéndome por supuesto, damos testimonio de eso. Reconocemos la parte espiritual, comenzamos a trabajar, nos enveramos, nos esforzamos, pero la parte negativa no cede con todo ese ataque. Prendemos una etapa. Es ya una etapa. después ya... Claro, después sí, ya, cuando hemos demostrado esa valentía, esa gallardía, esa perseverancia, insistencia y amor a lo superior, entonces sí, ya de forma definitiva nos ubicamos en otra condición. Pero bueno, eh, entonces la, eh, para ir ah, okay, de este teléfono. para ir terminando esta pregunta entonces, eh, las almas sí podemos salir de esta condición. ...de este planeta, ¿sí? Si el ser humano ha realmente salido al espacio exterior... Si ha salido al espacio exterior... Sí, el ser humano... Eh, si el ser humano ha salido al espacio exterior... ...sí ha salido al espacio exterior... ...pero no como nos muestra... Eh, ...se nos muestra oficialmente... ...no con la tecnología de los cohetes... ...y la combustión y todo eso... ...no, hay una tecnología que es muy diferente... ...a la que nosotros vemos... ...tipo plásmica, tipo ovnis... Y la humanidad ya tiene esa tecnología y es a través de esas naves que el ser humano ha podido colonizar otras, eh, nuestros satélites e inclusive otros planetas. Eso es así, eso es una realidad de hace muchísimo tiempo, pero claro, nos mantienen a todos todavía muy, eh, muy alejados de esa bella realidad que, que la humanidad ya ha alcanzado y, y, y ha triunfado. Sin embargo, eh, se nos oculta porque no sería propicio para aquellos que tienen el poder Hablar de que ya hemos viajado a otros planetas De que ya hemos encontrado otras civilizaciones De que ya el mundo, el universo está muchísimo más habitado de lo que creemos Eso no es conveniente Entonces, aquí hay un halo de ignorancia enorme Ahora, eh, es muy torpe creer que nosotros hemos llegado a la luna en, en 1969. ¿Sí? ¿sí? Esas filmaciones tan viejas que nos muestran, donde el hombre, Neil Armstrong, llegó a la luna y pisó, el planeta, y pisó la luna, perdón, y, y después llegó sin ningún problema, todo filmado en vivo y en directo. Pero, pero ¿cómo es posible? Si muchas de las cosas que nosotros eh, realizamos... Tienen un pequeño grado de complejidad y ya debemos de intentarlo varias veces para que resulte bien. Ahora, viajar a la luna, algo sumamente complejo con enormes dificultades. Y con la tecnología de aquella época. Y con la tecnología de 1979. Lo hicimos por primera vez y lo hicimos perfecto. A la, a la primera. A la primera. Todo salió fabuloso, todo excelente. No, eso, eso. fue una apuesta. En escena, por supuesto. Claro. Y la NASA y, y, y todo el sistema que nos gobierna y nos rige nos llena de mentiras, nos llena de engaños. Por suerte la gente ya está despertando. Y, y, y déjate el engaño, no hay alguien que diga oiga, como que esto no se ve muy coherente. Claro. O sea, igual, sí, el gobierno hace su parte, pero también nosotros no hacemos nada en cuestionarnos porque, las cosas. Exacto, porque la mayoría de las personas no están... ...justamente con ese ejercicio... ...de cuestionarse... Eh, ...la voz oficial... ...hoy en día sí, ya está surgiendo... Sí, ¿no? toda esta voz, gracias a la internet... ...gracias a que las personas están empezando a cambiar... ...ya se están empezando a plantear... Eh, ...cuestiones radicales... ...fundamentales... ...en donde bueno, realmente... ...pone... Eh, eh, ...pone bajo... ...tela de juicio si todo esto... ...que se nos ha mostrado, se nos ha enseñado... ...es real, y eso es muy bueno... Pero bueno, hay que utilizar un poquito el sentido común y, y veremos que, que es fácil darse cuenta de los grandes engaños. Ahora, hay una tecnología, como lo dije recién, que se nos ha privado, que es de energía ilimitada e infinita. Y esa sí nos ha hecho colonizar la Luna y otros planetas, sin ningún lugar a duda. ¿sí? ¿Qué más? Era la pregunta. Después tenemos... ¿Contesté todo lo de... Ah, no, no, no, no, ah, okay. no. Falta que si hay seres humanos sin alma. Bueno. Eh, no está bien dicho. Yo entiendo lo que quiere decir. Eh, lo he dicho eh, en otras charlas y posiblemente me haya referido a que existen seres humanos que no tienen alma. Pero no es así. Todos los seres humanos tienen alma. Lo que sí no pueden tener espíritu. es el espíritu. A veces el alma ya de forma definitiva se separó del espíritu. Se separó del espíritu y entonces, claro, esa alma queda bajo tutela bajo gobernación, bajo influencias de entidades del bajo astral, ya se desconectó del espíritu y sirve a los aspectos negativos, hay muchas de esas almas sin espíritu que están en el poder, ¿eh? la mayoría de ellas están ahí, no crean que están solamente en los rincones o en las condiciones más bajas, más densas de este mundo, en términos eh, sociales y materiales Que y también eso, las hay, por supuesto Y esto es lo contrario, están en lugares La mayoría de ellas están en lugares de poder De enorme, influencia Para mantener sometidos a aquellos que todavía San Seguimos cuerpo. Seguimos conectados al espíritu ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y también tenemos ¿Dónde está? Sí que si, ¿Qué significa vender el alma? Ahí está, bueno ahí para que sí. ¿qué decir? vender el alma entonces significa por libre albedrío decidir seguir a una entidad de seguir, eh, seguir a, a, a, estos, a estas, estos, estas jerarquías malévolas que nos gobiernan y nos rigen renunciando de forma definitiva al espíritu ese libre albedrío nosotros los tenemos. Y hay muchas almas que por ambición, que por poder, que por codicia, es tan grande que entonces de forma definitiva renuncian a ello. Y se entregan a, a, a estos demonios, por supuesto. Sí. una de personas que están como fabricadas por la Matrix también? ¿Podrán hacer eso? Bueno, es lo que nosotros llamamos eh, almas sin espíritu. Sí, porque recuerden que el alma es el cúmulo de memorias, experiencias, situaciones vividas. Pero eso no significa que, que ese cúmulo de programación tenga realmente vida. Y lo que le inyecta realmente vida al ser humano es el espíritu, no el alma. Sí. Ok, seguimos. y 20 minutos. Okay. Que, por último, ¿hay seres inteligentes disfrazados de humanos? ¿Seres inteligentes disfrazados humanos? Me, me, me imagino que se refiere a seres de otras dimensiones y seres de otros planetas por supuesto que sí desde ya, si ¿Sí han visto eh, las películas de la saga eh, hombres de negro, hombres de negro. ¿Eh? bueno, ahí se refleja bastante a lo que realmente sucede en este mundo hay muchos seres extraterrestres y hay muchos seres que, que, que no corresponden a esta dimensión, a esta realidad que viven entre nosotros, se camuflan eh, algunos eh, se hacen pasar por seres humanos Y otros están entre nosotros Pero nosotros no nos percatamos, no lo vemos Y ellos ahí andan Lo más campante aprendiendo, riendo Y haciendo de las suyas ¿sí? Según la agenda que tengan ¿Qué más? Siguiente pregunta es de Ada Celeste Gastelum Ada Celeste, Celeste Gastelum Dice, okay. hola Diego Gracias por responder a mi pregunta En el programa anterior Entiendo que cada alma tiene un camino que recorrer para su evolución. Pero, ¿qué sucede con las almas de los bebés que son abortados? ¿Cómo entender por qué sucedió en el caso de un aborto espontáneo? Saludos. Perfecto. Bueno, esta pregunta me retrae una experiencia que hace muchos años atrás tuve, con respecto a una madre que había sufrido mucho por la pérdida de, de un embarazo que había tenido, de un hijo, en su sexto mes de gestación de repente abortó ella no lo buscó por supuesto fue un aborto natural se perdió ese bebé y venía sufriendo ¿no? después tuvo otros dos hijos esta mujer pero ella siempre sufrió ese primer bebé que a sexto mes había perdido lo extraordinario lo increíble de todo esto es que al hacer regresiones al trabajar con la energía es la misma madre que ve ...que esa alma que había encarnado en ese primer bebé que tuvo... ...y que había perdido... ...luego había venido en ese segundo hijo... ...que después tuvo... ...o sea... ...el alma vino, hizo el intento porque le correspondía nacer... ...en esa madre, en esas condiciones, en ese país, en esas circunstancias... ...y bueno, algo falló, algo se produjo... ...que, que las cosas no se dieron... Y no quedó así. Ese bebé, esa alma volvió a insistir de nuevo. Y luego nació en ese segundo hijo. ¿Eh? Así que, bueno, eh, eso de morir... Hola, si ¿sí te le pasa, por favor? Ahí nomás, ahí llegó otra. ¿Qué tal, corazón? Denle el lugarcito ahí para que pase. sí Entonces, eh, fíjense qué increíble. La muerte, la muerte o el aborto, eh, realmente son condiciones en donde el alma busca esa funda busca ese vehículo, ese cuerpo para venir a vivir lo que tiene que vivir pero que de repente puede tener complicaciones complicaciones naturales o complicaciones porque la madre decide en ese momento ya no continuar con el embarazo y entonces el, esa alma se queda en la espera de si, a ver si hay una oportunidad luego de venir como eh, ese hijo que le corresponde y que tenía que venir ¿Sí? Ahora, ¿es un karma el embarazo? Sí, es un karma el embarazo. Interrumpir un embarazo es, es un hecho kármico, sin ningún lugar a duda. Pero también, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es mucho más karma traer a un bebé a este mundo, no teniendo las condiciones mínimas para ofrecerle. Así que pues cada caso en particular debe de ser analizado y debe de ser trabajado el hecho de ya para una mujer quedar embarazada y ya para el hombre también haber dejado embarazado porque no, no es solamente responsabilidad de la mujer aunque es la principal responsable porque ella es la que debe de cuidar de su cuerpo es ella la que debe tomar las máximas precauciones ¿sí? pero el karma es de los dos y bueno, hay amor hay condiciones para traer a este bebé, a ese bebé a este mundo, tenemos que ofrecerle, si eso es así, si están las mínimas condiciones, claro que, que la recomendación es traerlo, pero si no es así, bueno, a veces la recomendación y la sugerencia es no continuar con ese embarazo y esperar cuando las condiciones sean ya propicias, traer esa alma claro. y ofrecerle por supuesto, algo en mejor, mejor para que pueda crecer, para que pueda avanzar, para que pueda evolucionar. ¿Sí? Bueno, eso entonces eh, está mucho mejor porque a veces siempre nosotros, bueno, la sociedad nos ha hecho que tener hijos y familias es bueno. Si sí, sí es bueno, pero como dices tú, si no tienen la condición, pues claro exacto puede ser difícil. ¿Qué más? Marilu Nieto pregunta, gracias sí. por permitirme expresar mi inquietud. Marilu Nieto. Apreciaría mucho tu respuesta. Es necesario asistir a una iglesia cristiana y de infundir a mis hijas dicha práctica o con buscar y encontrar a Dios en nuestro interior se acaban las búsquedas externas. Bendiciones. Ok, perfecto. Siempre darle un marco eh, espiritual a nuestros hijos, a las personas que tenemos al lado, difundir y predicar que somos mucho más que un cuerpo, eso es importante, eso es fundamental, eso es un deber para todos nosotros. Y claro, la primera herramienta, lo primero que de alguna manera está a nuestra disposición siempre, son las religiones, sea el cristianismo en todas sus versiones, sea el judaísmo, sea el budismo, y está perfecto que así sea. Sin embargo, hay que entender y hay que comprender que todas las religiones son posadas en el camino. ¿Qué significa que son posadas? Significa que nos dan cierto sustento, no dan cierto marco, no nos permiten a todos nosotros sacar esa parte bestial, esa, esa parte eh, tan primitiva, llena de bajas pasiones, llena de deseos, llena de, de perturbaciones, y no perdernos en esta vida de forma definitiva. Entonces, la religión nos da cierto marco pero no nos permite avanzar. Tantos dogmatismos, tantas creencias, tantas eh, condiciones tan llenas de, de rigurosidad, de, de, de elementos no eh, contestados, no resueltos eh, con culpas, con, con, con visiones tan fanáticas de la existencia y de la vida nos muestran que esas religiones o todas las que están a nuestra disposición están bastante contaminadas como para no permitirnos despertar ese potencial que existe en nosotros bueno. y ese potencial que existe en nosotros claro que está dentro ahora, para acceder a ese interior nuestro necesitamos una labor y un trabajo bastante importante y para ello debemos de acercarnos a algún guía debemos de acercarnos a algún grupo debemos de acercarnos a personas que ya estén especializadas en el trabajo interior ya que no es fácil sostener esa búsqueda de nosotros mismos y poder acceder a esa puerta estrecha donde la mente se detiene y entonces sale a relucir esa perla que es el espíritu ...que es la verdadera persona... ...que es el tesoro más maravilloso... ...que existe en cada uno de nosotros... ...y que nos da la respuesta a todos... ...entonces... Mi, mi, ...ya mi respuesta definitiva... ...para Marilu Nieto es... ...todo está en nuestro interior... ...y si puedes darle a tus hijos... Eh, ...la enseñanza... ...y mostrarles el camino... ...de la espiritualidad... ...para el crecimiento y el avance... ...hazlo de forma definitiva plásmale y enséñale todo eso pero prepárate tú para poder hacerlo bien y también hay que respetar el libre albedrío de nuestros hijos porque claro. no todas las personas estamos ya maduras estamos ya listas para dar ese salto evolutivo y ese salto cuántico a veces las almas necesitan todavía vivir bastante en esa faceta religiosa y hay que respetar sí, sí. ¿Sí? nos sentimos seguros bajo un marco y una estructura institucional y entonces bueno ahí digamos que nos podemos eh, apoyar en las personas a, a nuestro alrededor sin preguntarnos mucho, sin cuestionarnos, mucho sin desafiarnos, mucho sin tener muchos riesgos, porque claro, el camino espiritual significa armarse de gallardía, a armarse de valentía, a armarse de una perseverancia y una insistencia que debe ser rotunda, que debe ser total. Y bueno, ¿estamos lo suficientemente maduros nosotros? ¿Lo están nuestros hijos? Ojalá así sea. Porque realmente es mucho lo que podemos ganar si trabajamos en esa dirección del conocimiento de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué más? Frases tuyas. Ah, la frase que he puesto sí. esta semana. Bueno, ya para ir terminando. La sí. primera dice, la mirada sostenida sobre uno mismo revela la verdadera naturaleza del todo. Ahí está. Sí. Bueno, está muy conectada a la pregunta que, que me hizo aquí eh, Marilú Así es, la mirada sostenida sobre uno mismo revela la verdadera naturaleza del todo Pero esa mirada sostenida debe ser una mirada fija Una mirada de sabio, una mirada imperturbable Una mirada que no oscile, que no vaya en una dirección o en la otra ¿Sí? ¿Qué más? La segunda frase El hombre nace ignorante y la sociedad lo complementa <risa> Esa es muy buena esa frase Sí, así es, el hombre nace ignorante y la sociedad y el sistema y las personas a nuestro alrededor nos complementan de manera excepcional, de manera fantástica, no nos ayudan en nada. Nos hacen ignorantes mucho más profesionales en el arte de, de convertirnos en idiotas. Y bueno, eh, esa es una verdad dura, cruel, pero hay que despertar a ella y hay que cambiar esa condición. Y la tercera frase por último Amar respirar, el que no ama Aún no nació Y claro, cómo no cómo vivir sin amor Pero el amor no del enamoramiento El amor no de las pasiones El amor no de las emociones Que tiran y presionan Y exigen Y nos llevan a vivir enormes Ansiedades y angustias No, ese Del amor que nosotros estamos hablando Es del amor sin condición Es ese amor que realmente hace que nuestro corazón sea mucho más grande que nuestro pecho. Y entonces cuando uno realmente ama así, uno se dedica al servicio, uno se dedica a ayudar, a colaborar, uno se dedica a brindar y a darse a todas las personas que están en condiciones que esperan y que valoran esa, ese amor que nosotros le estamos brindando. Porque bueno, si nosotros damos amor a una persona que, que no lo valora, entonces no es propio y no es respetuoso seguir brindándole amor a aquella persona que no lo quiere, bueno. que no lo atesora no hay que darle perlas a los cerdos, pero realmente sí hay muchas personas a nuestro alrededor que cuando le brindamos un amor sincero puede realmente producir milagros en ella y puede producir milagros en la realidad por supuesto que nos circunda así que aprendamos a amar todos aprendamos a amar de una manera elevada ¿sí? ¿sabes qué? Ricky, ya para terminar voy a leer porque uno de los televidentes nos habló de, de una de las charlas que di hace tiempo... Sí, tomate el mate, Estudio? Listo. Eh, sobre el tan famoso, o no tan famoso, pero sí hermoso y maravilloso Padre Nuestro en arameo. No sé si se pueda meter la canción, posiblemente no, Ricky, ¿no? Porque nos, si le ponemos la canción de fondo, eh, YouTube nos quite. Sí. Yo les sugiero que, que, que escuchen... En el idioma arameo original, estas palabras tan hermosas que dice así. Fíjense el Padre Nuestro en arameo. Padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en toda la comunidad. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad, que la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y en que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones, que así sea. Qué hermoso, ¿no? ese Padre Nuestro en Arameo. Y cómo encierra las más extraordinarias enseñanzas ¿Es que bueno, todas las pláticas que nosotros aquí venimos difundiendo. Ahí lo vas a poner también sí. debajo toda la, la, la letra. ¿Sí? Y si, no sé si la puedas escribir. ¿Puedes hacer ese trabajito, Ricky? ¿Cómo escribirla? Cuando ya la voy leyendo, la vas poniendo. ¿Sí? Sí, se puede. Veré a ver qué se puede hacer. Bueno, veremos a ver qué se puede hacer. Sí, si no, no como lo quieres para el jueves, pues... Ah, no, bueno. No te vamos a cargar de trabajo. Pero maravilloso, vuélvanlo a leer y más adelante si quieren volvemos a analizar este Padre Nuestro en arameo porque está más que fabuloso aquí están todas las verdaderas e importantes enseñanzas de todo trascendental y real camino espiritual, así que bueno hasta aquí llegamos Ricky, gracias Bien. por acompañarme Muchas espero gracias. que te haya gustado el mate claro con sí. limoncito aquí que le puse, Sí, más, más o menos me parece, y bueno amigos gracias por venir aquí un abrazo a todos ustedes, gracias por seguirnos y chau chau, chau.